Bueno, y nosotros dentro de nuestro programa tenemos siempre entrevistas interesantes e importantes. En este momento nos acompaña a través de la vía de Skype mi querido compadre Pedro José Esteban García, economista, político, eh, empresario de la construcción y hermano mío. Así es que buenos días, compadre. Buenos días, Pedro. Bueno, Pedro. Buenos días, compadre. Buenos días a todos a Francis, Carolina y Yan Yan que están ahí y a todo ese público amplio que tiene el programa de mañana para mí como siempre es un gran placer Bueno Pedro, gracias a ti por estar aquí porque tenemos bastantes inquietudes Así es, compadre eh, Economía del país en medio de crisis y transición ¿Qué puede pasar en estas circunstancias en la República Dominicana a partir del 16 de agosto? Bueno, es indudable que el nuevo gobierno que tomará posesión a partir del próximo domingo encuentra una situación económica bastante complicada. Creo que la historia moderna de nuestro país no había tenido un momento de transición tan dramático como este, ni siquiera comparable a esa crisis del 2003 cuando en el 2004 el presidente Leonel Fernández asumió el poder. Para tener una idea, es rápidamente ponerlo en contexto. El Banco Central acabó de publicar sus cifras del primer semestre del año... ...dando por, por hecho de que el Producto Interno Bruto cayó en este primer semestre del año... ...en un 7.5%. Ah, pues, Para los amigos y todos ustedes, tener una razón... Video, ...¿qué significa eso? La, el Producto Interno Bruto del año 2009 al 31 de diciembre de 2009... Fue alrededor de unos 85 mil millones de dólares. Para el primer semestre del año se prevé un, se preveía un crecimiento o un Producto Interno Bruto en términos absolutos de unos 42 mil 500 millones. Una caída del 7,5%. Estamos hablando de que la economía dejó de producir alrededor de 3 .500 millones de dólares en este primer semestre. Y esto lo evidencia claramente los datos de la Dirección General de Impuestos Internos que establecen que en el primer trimestre del año, las ventas cayeron, con respecto al mismo periodo del año pasado, en alrededor de 313 mil millones de pesos. O sea, las ventas registradas en la DGI cayeron en 313 mil millones de pesos en este primer semestre del año. La, el registro de personas inscritas en la TCS pasó de un, de un millón 900 mil el, al inicio de la pandemia, en febrero, a hoy tener 1.500.000 inscritos. O sea, una pérdida de empleos formales en la economía y alrededor de 313.000 empleos en este primer semestre del año. Wow. En ese contexto, asume el nuevo gobierno en un, una disyuntiva del, del equilibrio macroeconómico contra el equilibrio sanitario, que en esta nueva realidad se contrapone. Si abro la economía más para que la economía tenga respiro, entonces mi equilibrio sanitario se me deteriora. Si cierro la economía para el equilibrio sanitario poder lograrlo, entonces la economía se me deteriora. Es un equilibrio que hay que llevar como el mejor de los malabaristas. Le tocará a Luis Abinader asumir como el mejor este momento de crisis, que a diferencia de otras crisis que habíamos pasado, era una crisis del país o una crisis de la región, pero pues esta es una crisis del mundo. Y esa es la realidad en que hoy nos encontramos a grandes eh, pinceladas para entender el complejo esquema económico que asume el nuevo gobierno. Bien, eh, Pedro, <coughs> a, escuchándote sí. como una realidad... Hay que recordar que el propio gobierno se empeñó antes de la campaña en establecer de que sería, seríamos nosotros los únicos en que no, tendríamos, no caería nuestra economía. Claro que sí, que nosotros estábamos claros que tenía que caer porque no teníamos las condiciones de apertura. Y hoy también en ese mismo informe vemos que hablan de que las remesas, y lo hablan como, como, como alegría. Que las remesas aumentaron y las remesas de bolsillo, ¿a qué es que se refiere a las remesas de bolsillo? Mira, eh, es cierto, y tu, tu comentario o pregunta va en dos vertientes. Recordarán ustedes, a principio de marzo, a mediados de marzo, finales de marzo, cuando tuve una participación en este programa, Correcto. discutiendo la, la situación y sobre todo en aquel momento hablando de la aseveración que hizo la CEPAL sobre que la economía dominicana sería la, de la menos afectada de la región y que se preveía solo una caída como máximo de menos 1% del PIB. Y yo, y recordarán ustedes que yo decía que esa era una posición demasiado eh, optimista Optimist. y sí, sí. La, lo, rec agradable. lo recordamos que lo dijo sí que así, que así se produjera porque cerrar la economía eh, cerrar el turismo cerrar eh, los aeropuertos cerrar el país por 45 días entendía que el impacto iba a ser sumamente mayor y el, el tiempo nos dio la razón lamentablemente yo pienso que para ese momento el gobierno que está saliendo se apoyó en esa en ese comentario a la ligera de los técnicos de la CEPAL y aprovecharon para eh, mandar un mensaje de, de aliento y de esperanza y, ¿por qué no?, un, un mensaje político de la robustez de la economía nacional. Sin embargo, el efecto de la pandemia es mucho mayor que la robustez de, de nuestra eh, economía. Si hay un punto luminoso en, este, en esta pandemia, lo constituye el esfuerzo que hacen miles de dominicanos, hermanos dominicanos que viven en el exterior, para pesar de la crisis en que ellos también se encuentran en sus respectivos lugares de donde viven, hacérsela como quien sabe lo puede ayudar y mandar a nuestro país eh, una parte de esos ingresos que ellos tienen, ya sea por su trabajo o ya sea por los subsidios que ha entregado principalmente el gobierno norteamericano. Y el Banco Central establece que en el mes de junio las remesas crecieron en casi un 30%. Eso es importante porque eso ha, ha ayudado a que la economía no haya tenido un descenso en el consumo privado tan grande como que la caída en el Producto Interno Bruto pudo haber sido mayor. Estamos hablando que nuestros hermanos dominicanos en el exterior se desprende de una parte importante de su seguridad para mandar a los que estamos aquí. Cuando se refiere a remesas de bolsillo, no es más que a las remesas hormigas que llegan día a día, de manera formal y de manera informal, muchas de ellas. Esos 100 dólares que mandan los hermanos, esos 100 dólares que les mandan a los padres a, a los hijos que están aquí, los 200, 300 dólares, hacen un componente importante. Y es, y es de honor decir... Que para ese tiempo que estamos hablando al inicio de la pandemia yo predecía y decía que uno de los factores que más iba a ser golpeado iba a ser la remesa de los dominicanos porque ellos también iban a tener un momento de crisis, afortunadamente nos estamos equivocando y ese sacrificio que han hecho son miles de, de hermanos dominicanos en el exterior han ayudado enormemente a la economía a que la caída no sea tan estripitosa unado esto a un comportamiento importante de los precios del, del oro en los mercados internacionales que ha permitido que otro punto luminoso en esta, en esta crisis haya sido la minería. Hoy el, do, el precio de, de, de la onza de oro sobrepasa los 2.100 eh, dólares la onza Troy eh, producto de una caída del valor del dólar en los mercados internacionales debido a que Trump eh, hizo uso a una herramienta de política económica de subsidio directo y entregó 2 trillones de dólares en ayuda eh, a los norteamericanos Increíble, y esto contribuyó sí. a que la, la oferta de dólares en el mercado mundial sea mayor y el precio del dólar con respecto a otras monedas cayera ayudando no Sí. y cuando concluya no bueno no ayudó esa, esa caída en los precios del dólar lo que ha hecho es que muchas personas se refugien en eh, el oro como forma de garantizar sus ingresos y por consiguiente el precio del oro ha, se ha incrementado favoreciendo y haciendo que sea menos eh, duro el impacto que ha tenido la pandemia en, nuestro, en la economía de nuestro país. Sí, Carolina. Sí, Pedro, un placer tenerte por acá en el espacio. Gracias, Con tan oportunas gracias. orientaciones. Eh, viniendo acá, eh, a las políticas económicas que vemos que eh, se encamina a tomar Luis Abinader, entre ellas la reducción de gastos, la nómina, disminuirla, la duplicidad de funciones, la corrupción. Ese es el mensaje que de alguna forma él quiere dar. ¿Qué opinión te merece eh, la disolución de instituciones en pro de que haya más recursos para invertirlo en, invertirlo en sectores eh, que se necesitan ahora eh, bastante, como por ejemplo el sector salud? Y te pongo el ejemplo de instituciones como el FOMPER, que hay sectores que dicen que esa decisión debería de, de sopesarse. ¿Qué opinión te merece el hecho de que se estén eliminando instituciones y qué tanto podría impactar eh, de alguna forma a nuestra economía? Mira Carolina, eh, el discurso de Luis Abinader no es nuevo dentro de las filas del PRM. Recordarán ustedes que hace tres años la diputada Farideh Raful presentó un, un proyecto de ley de eficiencia del sector público, donde ella proponía la eliminación, la, la fusión de alrededor de 91 instituciones públicas que o no hacían nada o sus funciones hacían lo mismo. Es bueno comparar nuestra economía con otras economías del mundo y otras economías de la región. La, en República Dominicana tenemos alrededor de 70 empleados, servidores públicos por cada 100.000 habitantes. El promedio regional de América Latina no sobrepasa los 24 empleados por cada 100.000 habitantes. Y si tomamos elementos puntuales, como es el caso de Costa Rica, una economía latinoamericana muy parecida a a nosotros en términos de, produ de producción, pero nos lleva mucho en avance institucional. Estamos hablando que Costa Rica tiene solo 16 servidores públicos por cada mil habitantes. Como tú puedes ver, 70, 70 servidores públicos por cada mil habitantes, es una cifra que sobrepasa los estándares de economía similares a la nuestra. Y lo que nos está dando un, una, una señal de que tenemos muchas instituciones, muchas grasa por donde cortar, para hacer, eh, para eficientizar el Estado. Tenemos un Estado macroencefálico donde muchas instituciones repiten y hacen lo mismo, donde muchas instituciones definitivamente no tienen nada que hacer, donde existen innumerables consejos de administración haciendo lo mismo. Y yo pienso que el sí. mensaje de Luis Abinader es consono con esa posición que, que externaba inicialmente hace tres años. La, la congresista eh, Farideh Rafuli, que va a tener la oportunidad ya anunció de que la va a someter eh, inmediatamente asuma, asuma su posición ya desde el, desde el Senado de la República eh, Luis Abinader ayer mandó un mensaje bastante claro que viene ratificando su posición cuando dice que con la eliminación de instituciones y al ahorro que va a producir esto, va a a incorporar dos millones de personas de aquí a diciembre al Seguro Nacional de Salud. Esto es un mensaje halagador porque eh, eh, son recursos que van de manera más eficiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la posición del gobierno y yo pienso que ese primer esfuerzo que está haciendo el presidente de la República de eliminar instituciones como el Fonper eh, unificar instituciones ya anunciadas como el INVI, eh, la Oficina eh, Supervisora de del Estado, el SEA y otras muchas más. Es un mensaje de esperanza sobre un sobre un, un Estado que sea mucho más eficiente, más funcional y donde tantos recursos no se lleven a cabo. Ya que mencionaste el FOMPER, me gustaría, porque mucha gente oye el nombre uh -huh. y no se imagina que... ¿Para qué fue diseñado y qué fue hecho de Fompe? Recuerden ustedes que la gran ola de reformas de privatización que llevó a cabo el primer gobierno del presidente Leonel Fernández a partir de 1992, que capitalizó y hizo una alianza público-privada entre el Estado y el sector público. Pre ...específicamente y más concretamente en empresas del sector eléctrico y otras empresas más. El FOMPER se creó como la institución y fue promulgada, no por Leonel Fernández, fue promulgada y creada por eh, eh, Hipólito Mejía en el 2001. Fue una institución que se creó para administrar los recursos provenientes... ...de los beneficios obtenidos de la participación accionaria del Estado en las empresas capitalizadas. O sea, era simplemente el receptor y el, y el, el velador de las acciones del Estado en las empresas capitalizadas. Sin embargo, distorsionamos el uso y el, el, el FOMPER se convirtió en una fuente de financiamiento a, a, a construcciones de vivienda a aportador de recursos para construcción de canchas, escuelas, eh, aportador de recursos a instituciones no gubernamentales asociadas a políticos. Y en fin, una gama de, de actividades que no iban con su razón de ser. Para administrar las acciones y velar por ello, no pienso que se necesitarían 158 personas. Eh, pienso que para eso está la Contraloría de la General de la República, la eh, el Ministerio de Hacienda, eh, el, el, la cuenta única del Tesoro de, lo, de la República Dominicana para depositar esos fondos. Creo que convirtieron el Fomper, como otras muchas instituciones más, en una, en una parcera política donde se saciaban eh, muchos de los compromisos políticos que hacía. Pedro, que, sí. Ya le va a hacer una pregunta. Hace días aquí fue objeto de debate lo de lo que tiene que ver con el crecimiento económico de la República Dominicana. Ya casi no te escucho, ya, ya. Eh, ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Bien, eh, hace unos días aquí en el programa fue objeto de debate el, el tema del crecimiento económico de la República Dominicana versus el endeudamiento. Hace unos días usted nos respondía a esa pregunta, pero quiero recalcar, ¿puede un país crecer económicamente en función de préstamos o... Háblenos de, de, de esto, porque yo realmente no lo, no lo entiendo muy bien. Pero claro que sí, el, el crecimiento económico eh, es una variable que está asociado a dos componentes vitales. Uno, al ahorro nacional que pueda generar la economía. O sea, si podemos consumir mucho menos de lo que producimos, tal cual hace una familia, tendremos recursos para invertir en infraestructura, instituciones, etcétera, etcétera. Cuando estos recursos no son necesarios y cuando eh, estos recursos no se consiguen en el tiempo que se requieren, bueno, el uso del endeudamiento es una herramienta saludable para el crecimiento, sí y solo si sí, las inversiones que se hagan de esos recursos sean productivas para la sociedad. Ahora, si sí, estamos propiciando un crecimiento económico en función de un alto consumo que está apoyado simplemente por endeudamiento externo ese crecimiento es cuestionable sin embargo, si ese crecimiento ha ido de la mano con un endeudamiento que ha sido canalizado a obras de a obras y a, y a programas y proyectos que le devuelvan a la, a la sociedad, que tengan una tasa de retorno social más alta que el costo de ello, entonces es saludable. ¿Cómo, cómo valora usted la, la la economía de un país? Yan Yan, la economía de un país es la suma de las economías individuales. Uh -huh. Tú me dirás, bueno, una empresa es saludable que crezca tomando financiamiento en la banca. Yo te digo, depende. Si esa empresa utilizó esos recursos para comprar maquinaria, equipo, para capacitar su personal para mantenerlo saludable, para hacerlo más productivo, y esa empresa crece en función a ese préstamo. Eso fue un préstamo saludable, inteligente y económicamente factible. Pedro Esteban, Ahora, ¿cómo valora usted eh, las políticas económicas implementadas por el gobierno de Danilo Medina? Bueno, mira, el tema es que, eh, y, y volvemos al comentario cuasi inicial de esta entrevista, de un estado macrocefálico que necesitaba del endeudamiento externo para cubrir su déficit fiscal anual a pesar, a pesar de tener un crecimiento sostenido por encima del 5% entonces ese endeudamiento iba en muchos casos a financiar gasto improductivo en el sector público y ese sí fue un, un, cuestionamiento directo, un cuestionamiento directo y garrafal a los gobiernos que han precedido el que va a tomar posición a partir de, del domingo. ¿Por qué? Porque no han eh, hecho el primer lugar la primera tarea y la eficiencia de ese gasto público. ¿En qué invertimos ese gasto público? Si tenemos un Estado, como ya dijimos, de 70, de 70 servidores públicos por cada 100 mil y solamente necesitaríamos 30. Entonces, mucho de ese endeudamiento fue a parar, a financiar un, una estructura parasitaria que no le devolvía a la sociedad lo que, eh, lo que invertía en ella. Y eso se va convirtiendo en una bola de nieve, tal cual cuando las personas comienzan a endeudarse. Entonces, terminamos tomando financiamiento para pagar intereses y servicios de la deuda, porque no éramos capaces de generar el ahorro interno necesario para hacerle frente a esos compromisos. Por una razón, vuelvo y lo repito, porque la inversión de ese endeudamiento no fue a sectores productivos que le devolvieran a la sociedad eh, esa, el costo de, dicha, de dicho endeudamiento. Bien, gracias Pedro. Con Pedro Esteban no se termina nunca. Por eso, cada vez que termina una entrevista con él, nosotros nos hacemos la idea de que hay que hacer otra. Sí, así en, es. En este momento estamos pensando en que tenemos que hacer otra para completar una serie de cosas. Porque, bueno, el, el... señor, el domingo que viene tenemos la oportunidad de hablar bastante largo y tendido. La, sí, la en... programación. He sido invitado a participar junto a ustedes en Claro. En la toma de posiciones sí claro comentar, claro que sí bueno te, tendré, te tendremos ahí compadre bueno un placer como siempre conversar con Pedro José Esteban Esteban García uno de nuestros más brillantes economistas eh, no solamente de la región sino de este país un hombre que además de buen eh, economista sabe transmitir esos conocimientos de manera llana para que la gente lo entienda que eso sí es importante pues los Así. economistas hablan como en un lenguaje medio. Muy uno, técnico. Exacto, ¿no me pero Pedro no, Pedro en, se hace entender. Y eso es una de las ventajas más grandes que tiene eh, mi querido compadre. Así es que gracias a Pedro y ya te tendremos por acá.